Bueno, dos vueltas Dos vueltas y arrancamos y como sale Después si no nos gusta la última vuelta ¿no? claro. <ríe> ojos tan profundos que el mar, el cielo y todo lo que entraba se le quedaron ahí. Con esa liviandad, esa quietud y torbellino que le baila. Libertad sabe reír, porque en la edad media la risa estaba prohibida. Y todo lo que se prohíbe, ella lo canta. Cabe la estrella en su pecho, porque brilla. A ella se le abre la sonrisa, y eso que despierta cuando ríe. Y viento danza, doblando el cuerpo, permitiendo el movimiento de los dedos. Libertad sabe que viento, viento sabe que libertad. Suben como el agua cuando vaporiza, suben como las placas tectónicas que chocan y se hacen montaña. Como lo que se une en el fuego cuando quemas un papelito que se vuelve humo, Suben y caminan descalzos, despacito. Libertad y viento danzan, doblando el cuerpo. Suben como el agua cuando vaporiza. Libertad sabe que viento. Viento sabe que libertad. Vamos a escuchar